En el 2021 se celebran 100 años del nacimiento de uno de los más grandes pedagogos contemporáneos, Paulo Freire. Es el pedagogo de los oprimidos y de la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras de América Latina y en la teología de la liberación. Sus ideas pedagógicas fueron muy acogidas en Europa, en Norteamérica y en África y fue un referente de pensamiento crítico y de la educación alternativa. Fue educador, migrante, conferencista, gran lector y un prolífico escritor. Enseñar hace parte del proceso más grande de conocer. Y enseñar implica necesariamente aprender. Podemos decir que la educación, que la práctica educativa es siempre una cierta teoria del conocimiento puesta en práctica. Siempre. En 1980, Freire tiene 59 años y regresa a Brasil después de 16 años de exilio a trabajar en diferentes universidades. A su arribo, Freire cuenta con un enorme prestigio internacional y sigue trabajando en Brasil. En uh, la academia, muchas veces, él ele ele fue, uh, digamos así, teve un um papel casi marginal em termos de uma pesquisa considerada mais, uh, uh, uh, propriamente, acadêmica. Se considerava Paulo Freire eclético, pouco rigoroso. Creio que aqui realmente houve um equívoco na compreensão porque a rigorosidade de Paulo Freire passava por outros parâmetros. Não era uma rigorosidade com uma, uh, uma ortodoxia teórica de algum tipo, mas era uma, uma rigorosidade que estava baseada em princípios éticos, em princípios políticos, em princípios pedagógicos. E essa, esse foi o caminho que Paulo tomou. Não é? Por que, que eles se sentem tão diminuídos assim? O que, que representa ler e escrever? Um simples ato que um sabe, outro não sabe? Não, não é. Faz parte ontológica do ser humano. Si lo ler y después o escrever foram atos coletivos feitos em comunidades, séculos y milénios atrás, jamás escreveu cosa de que él no sentisse. O que Paulo escreveu era lo que él sentía. En su trabajo ha influido su infancia, su práctica como educador, el trabajo en el estado de Pernambuco, la cárcel y el exilio. Paulo Freire nació en 1921 en Recife, al noreste brasilero, donde vivió una niñez y una juventud signada por la premura económica y el contacto con campesinos y trabajadores de esta región del país. Y una cosa que le fue se preocupando mucho era el analfabetismo en el nordeste. El analfabetismo en Pernambuco, en aquella época de Paulo, con 40, en los años 40, era a 80 por cento então era uma coisa calamitosa e o analfabetismo nunca existiu entre os ricos e os burgueses eram sempre para as camadas subalternas e paulo foi se preocupando porque cada vez mais eles iam se marginalizando da sociedade y no se consideraban seres iguales a nosotros. A partir de su experiencia en el movimiento de cultura popular, de sus estudios sobre el lenguaje popular y del análisis crítico de la educación brasilera de mediados del siglo XX, Freire creó un método de alfabetización permitiendo a los iletrados aprender a leer y escribir mientras iban dialogando sobre problemas de su realidad y buscando alternativas para transformarlos. En 1964, la campaña de alfabetización nacional fue clausurada por el golpe militar y Freire fue llevado a prisión acusado de subversivo internacional. Al salir de la cárcel, se exilia primero en Bolivia y luego en Chile, en donde sistematizaría su experiencia en los libros Educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. De tanto más la capacidad de pensar cierto? que implica capturar a essência dos eixos que se dão, quanto mais tu conduz ou tu sorriras a las personas que na realidade és um puro dado, um puro dado dado, tanto mais tu, tu domesticas. O que também nos autoritários em na democracia, ¿no? <risos> foi, foi por esta razão e não porque eu estava metido com a alfabetização que eu fui a la casa que eu passei 16 anos fora de Brasil não era porque eu, eu hacia a alfabetização era porque a alfabetização que eu hacia implicava esta compreensão crítica do mundo la transformación del mundo, y incluso es hecha para que se tenga poder y para que se tenga libertad. El exilio en Chile le permitió a Freire vincularse de manera directa eh, con procesos sociales e históricos que, que van a ser del todo relevantes, no solo para nuestro país, sino que también para el, para el continente. no. Procesos de reforma agraria, procesos de democratización política, eh, procesos, digamos, de, de organización y de lucha por parte de organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, etcétera, Y en ese contexto, sin duda que, que Freire, al poder trabajar eh, su concepción educativa y pedagógica, al poder materializarla también con organizaciones de esta naturaleza, con, con sujetos, digamos, que están siendo parte activa de los procesos organizativos y de lucha por democratizar la sociedad chilena, eh, le va a permitir, eh, digamos, por un lado, robustecer su planteamiento, reafirmar eh, aquel, aquel acumulado que traía del, del trabajo desarrollado en el nordeste brasilero y en gran parte de, del Brasil a propósito de la, del proceso de alfabetización popular allá, y va también a, a permitir afinar algunos aspectos y darle más, eh, digamos, dotarlo también de mayor fuerza a todo lo que es el método psicosocial de alfabetización. Educación como práctica de la libertad también fue escrita en Chile. En el último capítulo de esta obra, en, en su apéndice, está el método o que chama método Paulo Freire de alfabetização. Por tanto, dependendo da intenção do educador que se aproxima de Paulo Freire, que, que quer estudá-lo para determinado objetivo específico, esta obra é muito importante. Mas o que significou o exílio para Paulo Freire? Creio que, em princípio, o principal a dizer é que durante o exílio ele aprendeu o mundo. A partir da Bolívia e do Chile, ele aprendeu a latino-americanidade, entrando em contato com contextos diferentes, com intelectuais e outros lugares da América Latina. Nos Estados Unidos, ele reconhece o sistema mundo a partir de suas entranhas, com novos interlocutores, também muitos críticos desse mesmo sistema nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Em Genebra, ele literalmente descobre o mundo e o mundo descobre ele. Mientras iniciaba una segunda etapa de exilio, en Europa, Estados Unidos y África, las ideas de Freire y su propuesta educativa eran acogidas con gran entusiasmo entre educadores y educadoras progresistas, religiosos y religiosas y activistas sociales, en un contexto de radicalización de las luchas sociales en América Latina. De, es decir, ya lo conocíamos desde finales de la década de los 70, es decir, ya si habíamos leído Pedagogía del Oprimido, habíamos leído eh, Cartas a Guinea avisó, habíamos leído Educación como práctica de la libertad, etcétera, etcétera. Y personalmente viene para mí eh, la posibilidad de participar con otros compañeros a cada dimensión en la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua. Eso fue... y allá fue donde lo conocí a finales de los 79, del año 79. Él iba por el Consejo Mundial de Iglesias que lo había nombrado como, es decir, como, como una persona itinerante que iba a distintos procesos donde se estuviesen haciendo trabajos de educación, ¿no? digamos con una orientación especial. Pero recuerdo que el centro de su planteamiento era el asunto de la alfabetización como tarea político-pedagógica de la revolución. ¿no? Y se centró en esa relación entre pedagogía y política. Eso, eso lo recuerdo y creo que para nosotros fue también muy importante. Después de eso, de que se dio la, la cruzada de alfabetización en Nicaragua, esto se replicó en muchos países de América Latina, ¿verdad? Se replicó por vía de la eh, iglesia comprometida, sectores de izquierda. Eh, eh, eh, hubo mucha aproximación a Freire del trabajo social, más que desde la, del sistema educativo. El sistema educativo lo ignoró por mucho tiempo. La misma universidad y en la formación de maestros, eso no se tenía en cuenta. Por muchos años nunca se le iba a Freire, ¿ves? pero por otros sectores sí estábamos empeñados en, digamos, en, en tareas de compromiso con los sectores más populares. Desde la educación popular habíamos optado por la, eh, hacernos al lado de los excluidos por su causa, entonces nos encontrábamos en ese, en ese punto. Hay una discusión muy importante en Pedagogía de la Esperanza en las primeras páginas, que es lo que llamo la ontología freiriana. Porque, a mi juicio, construyó una novedad en el pensamiento occidental. Porque definió el hombre, la especie humana, el ser humano, de una manera muy diferente. Por la negación. Y dijo, ¿eh? nosotros, como todos los seres, todos los... Que, todo lo que existe somos incompletos, inconclusos e inacabados. Y estas tres palabras no quieren decir la misma cosa. Somos incompletos porque necesitamos de los otros. Es precisamente la lectura del mundo la que va permitiendo el desciframiento cada vez más crítico de las situaciones límite, más allá de las cuales se encuentra lo inédito viable. Bueno, yo me quedo aquí con estas, dos, eh, con estas dos palabras generadoras, como lo llamaría Freire, no la esperanza y lo inédito viable. Bueno, la esperanza porque es un rasgo también de esta pedagogía ¿no? y es una esperanza que se construye eh, también con, eh, con, con la solidaridad, con la responsabilidad, con, con la justicia, con la defensa de los derechos humanos. ¿no? Todo esto son eh, tareas con las cuales estamos trabajando. Un pedagogo crítico, un educador freeriano, no puede estar por fuera de la realidad. ¿no? y no es solamente que lo toque o no lo toque la realidad, no es que la realidad es un imperativo existencial poder eh, no solamente reconceptualizarla, sino eh, buscar buscar colectivamente aquellas alternativas que procuren pues, una vida justa, una vida equitativa, una vida eh, vinculada digamos, con, con los procesos y una vida vinculada con las luchas. En Pedagogía del Oprimido, de la autonomía, yo sacaré una, una parte que, que me parece muy importante y que, si, y que completa la concepción ontológica de Paulo Freire sobre el ser humano. En Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire escribió que nadie educa a nadie. ¿No? Pero nadie educa a sí mismo, ¿No? que los seres humanos se educan en comunión, mediatizados por el mundo. La pedagogía de la autonomía es, a mi juicio, la obra Testamento. Paulo no tenía más fuerzas para escribir, estaba muy malo, con molestia grave y eh, prácticamente dicto pedagogía del oprimido, de la autonomía para nosotros. La organización de, de los capítulos nosotros del Instituto Paulo Freire que lo hicimos, evidentemente con la aprobación de Paulo. But it is necessary in being a democratic tolerant teacher it is necessary to to explicitly to make clear to the clear to the, the kids or to the adults that their way of speaking is as beautiful as our way of speaking. Second that they have the right to speak like this. Third, nevertheless, they need to learn the so-called dominant syntax for different reasons. That is, the more the oppressed, the poor people, get the comment on the dominant syntax, the more they can articulate their voices and their speech in the struggle Against the injustice. Paulo Freire sempre foi muito rigoroso e muito metódico. Tanto assim que ele dizia: nós precisamos transformar a curiosidade, que é natural, precisamos transformá-la numa curiosidade epistemológica, ou seja, uma curiosidade que é submetida constantemente à reflexão crítica o que então ele ele se mantém fiel a determinados princípios teóricos e metodológicos mas ao mesmo tempo ele se adapta aos aos novos contextos o tempo muda e ele está muito consciente disso e isso se nota inclusive nas na no los títulos de sus libros. Su planteamiento no solo político, transformador, ético, político, porque ese es el discurso de él, ¿verdad? Lo que da él no es el método de alfabetizar, que eso ya estaba, sino era la orientación ético-política del trabajo. Eso era lo importante. Y el método de palabras normales hoy existía. Entonces, esa orientación ligada a una cosa muy importante para todo educador, y es el asunto de la amorosidad en el acto de educar. Yo creo que esa es una... es decir, ¿por qué él ligó con tantos educadores? Por eso, porque logró tocar esas fibras, no solo del compromiso político, sino de la forma de educar y, la, y de cómo el, el educador es una persona en donde ese elemento de la amorosidad, amorosidad hacia el otro y hacia la, a la causa por la cual está trabajando es un elemento primordial. La más importante contribución del pensamiento latinoamericano al pensamiento pedagógico mundial es la concepción de educación popular. Y, por supuesto, Paulo Freire es una, la expresión máxima en América Latina de esta contribución. Repito, América Latina es una contribución latinoamericana, no es de Paulo Freire, pero Paulo Freire es, por supuesto, la expresión máxima de esta contribución al pensamiento pedagógico mundial, la concepción de educación popular. Aquilo que él sentía, él pensaba, él refletía más y más e, então, se sentava e passava para o papel aquelas suas ideias. E Paulo sempre foi um homem extremamente valioso, um homem extremamente é, humilde, humilde. Paulo nunca disse que fez muitas coisas. Paulo sempre lutou pela humildade, não é? Ele diz, Nita, se a gente não trata a, a humildade, a gente se perde. Ele vê a história como possibilidade, não como fatalidade. O desafio da educação é ajudar as pessoas a se, a se tornarem parte ativa, sujeitos a essa história, de forma crítica, aberta analisando posições e horizontes. Por isso, seu retorno no, ao Brasil uh, no fim da década de 1970 é tão importante, porque estamos aqui no período da redemocratização, depois o período da constituinte e Paulo Freire com certeza teve um papel muito importante. O processo em que nos inserimos de, de permanente busca, eu, eu venho chamando de vocação de vocação do ser mais. Na busca ou no processo de busca da, da completude dessa vocação do ser mais, é, nos perdemos também. Quer dizer, há uma indiscutível possibilidade de distorcer o processo de busca do ser mais e a, e a essa distorção, eu chamo de desumanização. Quer dizer, a desumanização, por isso mesmo, não é virtuosa. A desumanização é um acidente e, e, e, tágico a que nosotros estamos sujetos. grande tarea nuestra de pasar por el mundo es exactamente la de briga constante, permanente, por la búsqueda del ser más. Como lo hemos visto en este programa, pues Paulo Freire se constituye en uno de los pedagogos contemporáneos más importantes, eh, porque más allá de haber dedicado eh, reflexiones y aportes a temas específicos como la enseñanza, eh, realmente, como él mismo lo señaló en varias ocasiones, pues él fue realmente, digamos, un filósofo de la educación, un pedagogo en sentido amplio. ¿Por qué? Porque por una parte conectó, leyó la educación eh, desde una perspectiva antropológica, como la posibilidad que tenemos los seres humanos, mujeres y hombres, de ser más, de ser más humanos, y ello implica reconocer que eh, los seres humanos estamos hechos de, de diferentes dimensiones, no solamente en la que hace tanto énfasis el discurso pedagógico contemporáneo, de lo cognitivo, sino que los seres humanos eh, somos pensamiento, somos conocimiento, pero especialmente también somos afecto, somos emoción, somos voluntad, somos relacionalidad, solo somos comunidad y creo que ese, esa mirada amplia de la educación y de lo educativo es fundamental en Freire. Pero también el gran aporte de Freire fue el de reconocer que toda práctica educativa es política y que precisamente en las relaciones de poder que están presentes en, en, en la sociedad también atraviesan la educación y nosotros como educadoras, como educadores, podemos ser reproductores de esas relaciones de poder, patriarcales, eh, eh, sí, opresivas, pero también podemos ser sujetos de transformación de esas relaciones de poder y podemos desde la educación contribuir a que otros mundos sean posibles. Entonces creo que precisamente estamos frente al pedagogo, no del siglo XX, en el que vivió, sino el pedagogo diríamos de los siglos venideros. En 1997, el día 2 de mayo, a sus 75 años fallece Paulo Freire. Días antes de su muerte, él mismo aún se debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Para este pedagogo, el hombre es parte del mundo. Es un ser de relaciones, no solamente de contacto. Debe ser un hombre integrado y activo con los demás. Considera que mientras el animal solo puede adaptarse entrando en contacto con la realidad, el hombre puede interactuar con ella, transformándola y aportando a la naturaleza su cultura.